¿Qué hacer cuando un cliente sabes que te puede comprar pero te dice que no te va a comprar? Lo importante de esto es que entiendas que cuando un cliente no te compra es no te compra en este momento pero es importante que tú lo lleves de un cierto punto A a un punto B para que lo puedas complementar y le puedas dar mucho valor para que realmente confíe en ti. Yo creo que lo principal es no tomarte lo personal y entender, como tú dijiste, que no te va a comprar en este momento. Pero tu trabajo como supervendedor, como un vendedor profesional, es no parar hasta que te compre. Y eso es un sistema. O sea, como muy bien dijo ahorita el coach Misa, tienes que asegurarte de que sigas. Tienes que asegurarte de que en este momento fue que no. Pero puede ser que en un periodo de tiempo, sí. Y lo importante es que conozcas realmente cuál es la verdadera objeción que tiene el cliente. Porque probablemente no te compre por cuatro cosas. Porque no tiene el tiempo, porque no tiene la confianza en ti, porque tu producto no es bueno o no tiene el dinero en este momento. Entonces, si tú sabes que no tiene cualquiera de estas cuatro cosas, tienes que asegurarte de seguir el sistema de ventas para saber cómo guiarlo a que te compre. Fíjate que hace un periodo de tiempo uno de los de uno de los clientes, que se, de los muchos que cerramos diariamente, me dijo, yo te compré a ti porque en 10 años me has dado seguimiento. Entonces, hay clientes que hemos cerrado en 10 años, hay clientes que hemos cerrado en 12 años, 15 años. Lo que importa aquí es que el sistema lo sigas utilizando, lo sigas usando, lo sigas usando, hasta que llegue el momento en que el cliente que piense en, algún producto o servicio de lo que tú vendes y piensa en ti. O sea, tienes que estar constantemente en el mercado y tienes que estar constantemente utilizando el sistema y va a llegar el momento en que va a cerrar. Lo único es que tienes que ser muy persistente e intenso y entender que va a haber un periodo de tiempo que usar el sistema te va a comprar. Y que no te des por vencido. Eso es lo más, esa es la clave de todo, que no te des por vencido. La importancia de esto es que seas persistente e intenso y eso va a ser la clave de todo. Recapitulando, ¿qué hacer cuando un cliente no te quiere comprar pero sabes que tiene dinero? Número uno es no te compró en este momento. Entonces, sigue usando el sistema. El sistema es muy sencillo, es sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, hasta que te compren o hasta que te bloquee o hasta que se muera. Entonces, entender que no te lo debes de tomar personal y tienes que saber realmente cuál es la objeción, como tú bien ¿Cuál tienes? es la objeción? Son? Que son cuatro claves. Tiempo, dinero, producto y confianza. Contestando esas cuatro, sigue y sigue y sigue. Y entender que te puede comprar ahorita, o te puede comprar en cinco años, o te puede comprar en diez. O te puede comprar y seguir comprando varias veces. Entonces... Aquí tienes que ser muy persistente y muy insistente y entender que si no los cierras ahora, los cerrarás mañana. En y es cuestión de tiempo para que las cosas se den si realmente aplicas el sistema de ventas. Nunca te des por vencido de las ventas y sé persistente y muy disciplinado para aplicar el sistema. Y sobre todo intenso. Yes, sir.